Derechito al vicio, somos RSS Cine y hace mucho que no hacemos un unboxing bastante random, bastante diferente a los que hacemos normalmente en nuestro canal. Así que en esta ocasión para los más chiquitines de la casa, para aquellos que son fanáticos de Nickelodeon, de Discovery Kids y de todos los canales de dibujos animados, vamos a hacer un unboxing del juego de cartas coleccionables de la doctora juguetes la doctora juguetes que en inglés tiene otro nombre pero ya veremos ¿Qué onda con estas cartas? Estas cartas que, como ustedes saben, vienen siempre de las colecciones chinas que a veces tienen cartas estilo Pokémon, cartas estilo Yu-Gi-Oh!, cartas de Magic, pero también tienen en este mismo formato cartas de tus series y películas favoritas. Así que vayámonos derechito al vicio y les recordamos que en el canal estamos subiendo algún poco de contenido del Mundial. Vamos a estar viendo, viviendo lo que es la pasión del Fixtor, la pasión del FIFA World Cup Qatar 2022. Así que. Acompañanos y date un pasito. Pasate por uno de esos videos y dejanos un super like. Ahora sí, vayamos derechito al vicio. Vamos a ver que este tipo de cartas, este tipo de cartas que vemos que hay de diferentes películas, series de diferentes franquicias salen y las encontrás en los bazares chinos, lo encontrás en aliexpress lo encontrás con de todo y siempre suelen ser o brillantes o de un plástico bastante copadito vienen siempre cinco cartas o a veces más por sobres así que te podés recontra sorprender pero ¿quién es la doctora juguetes? vamos a decirte la continuación pero antes que nada vamos a ver que en esta ocasión abrimos cinco sobrecitos cada uno con diferentes Imágenes ahí en su, so en su portada, en su cobertura Vamos a ir cuidando a diferentes animalitos Que serán juguetes o serán animales de verdad Y del lado de atrás, me encanta la cantidad de colores que hay Del lado de atrás te dicen las mismas advertencias No es para chicos de 3 años o menos Así que por favor chicos de 3 años o menos No vayas a comprar cartas todavía Espera un poquito para hacerlo Es reciclable, dice C, no sé qué significa C y sí, y está hecho en China A ver qué más nos dicen Bueno, nos dice un poco de información eh, Edificado, o sea, o sea, para la edad de chicos de 2 a 7 años No, ya repasamos la edad La Doctora Mac Stuffins es deliberadamente una nueva serie animada Que está enfocada en la importancia de la salud, de la higiene y de la compasión La Doctora Mac Stuffins es un divertido show sobre una pequeña niña llamada Doc bueno, a ver qué más nos dicen de Doc Doc Max McStuffins tiene la habilidad de hablar con los juguetes Y ellos le hablan a ella Una especie así de poder como de Toy Story Con la magia estetoscópica Va con el estetoscópico mágico Que es lo que utilizan los doctores Y su casa de muñecas en el patio trasero La doctora va a tomar cuidado O sea, va a cuidar, mejor dicho en español Va a cuidar de todos los muñecos Y todos los animalitos felpudos La doctora McStuffins y sus amigos de confianza Stuffy que es un dragón, Lambi, que es una pequeña ovejita, Halley que es un hipopótamo, y Chili, que es un pequeño hombrecito de, de nieve, van a trabajar juntos para arreglar al resto de los juguetes. Este es bastante lindo, bastante linda la temática, es una doctora para juguetes, como dice acá, y en inglés es la doctora Max Tuffins. Pero bueno, vamos a abrir entonces, a ver qué tipo de cartas tiene... ¿Y cómo se pueden jugar? Recuerden que en estas colecciones siempre tenés el formato de juego, que son el piedra, papel o tijeras, o algún puntaje que tienen abajo. Y arrancamos con la primer cartuli, la primer cartuli que tenemos A ver, es de la Doctora Juguetes, y tiene un puntaje de ataque de... ¡Puajaja! ¡Se refueron con los números! ¡Se refueron! Ah, cierto, también hay cartas de Dragon Ball así de este tipo de colecciones, pero no, no, no, no, no. A ver, uy, uy, ya vemos que hay varias cartas, pero bueno, tiene... La primera tiene, vamos a tratar de decirlo. <ríe> tiene 653.240 de ataque y 523.620 de energía. Hecho en China y es la carta número 43 de la colección tipo piedra. Y mira cómo brilla este tipo de carta, seguido por... Tenemos al dragón. Este es el dragoncito que es el amigo de la doctora, de la doctora Juguetes. Este tiene como 752.300 de ataque y 452.666. ¡Ah, de, de, de energía. Entonces tenés dos puntajes y tenés arriba piedra papel y este es tipo papel. Seguido por otra de la doctora Juguetes. Acá la vemos también atendiendo. A ver, damos vuelta y tenemos otra más de la Doctora, juguetes a solas, ya en el jardín, con varios arbolitos, qué tierno, qué lindo, tipo tijera por acá, tipo papel por acá. Y acá lo tenemos con uno de sus amigos, uno de sus amigos de la serie, lo vemos acá también en el patio, tremendo patio tiene la Doctora. Ah, y algo que nos percatamos recién es que acá, en el puntaje del centro, hay un número, número de dados. Tenés acá el número 1, el número 4, tenés acá el número 1, número 1. ¿Para qué? Por si querés jugar a una especie de, de juegos de números, juegos de dados. Para ver quién tiene un número mayor, directamente. Me encanta eso, para los más chicos, porque si no querés jugar con los super números de acá abajo de ataque y de energía, juegas directamente con quién tiene el número más alto de los números de dados. Bastante bien, bastante bien. Vamos a ver entonces qué. destaca con su amiguete, con un 6 de dados, tipo piedra. Acá tenemos con su pequeño amigo el pingüino Está arreglando un pingüino con 5 A ver, tenemos acá Con 5 de cosas, de daditos Y es tipo papel Otro más donde tenemos a la pequeña ovejita La pequeña ovejita está ahí justo Junto con el dragón En la mesa de, de cuidados intensivos Acá lo tenemos con su amiga ovejita Pero esta es otra oveja Esta es otra oveja con tutú Una oveja con tutú Y número 6 para poder jugar y acá lo tenemos dentro, dentro de su casa donde está analizando acá por ejemplo el corazón del osito Con su amiga la hipopótama, la amiga la hipopótama es una de sus más frecuentes amigas en la serie Entonces por sobre, por sobre nos vamos a encontrar... ¿Cuántas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas. 9 cartas por sobre, bastante bien. Y del lado de atrás tenemos una imagen general del lado de la doctora Juetes con varios de sus amigos. El hipopótamo y el muñequito de nieve, bastante bien. Vamos por el siguiente sobre. Tenemos 5 sobres en total. Y este ya casi venía medio abierto, así que vamos a ver qué. tenemos una foto del amigo, solamente el amigo que tiene bicicleta, con 6 de energía, va de estrellas y va, de dados y tipo piedra. Tenemos acá otro ya de la doctora con todos sus amigos, vamos a ver si hicieron carta de solamente los amigos, acá tenemos la hipopótama con lentes, acá tenemos el hombrecito de nieve y el dragón volador. Acá ya tenemos otra de la doctora, pero solamente con el dragón, jugando con un pequeño autito, pequeño autito, seguidote. ¡Epa! Hay un juguete con forma de perro, con forma de perro azul dentro de su, de su ¿cómo se dice? Los doctores tienen clínicas, tienen, a ver, consultorio, dentro de su consultorio. Recuerden que todos los doctores ah, trabajan en consultorios externos o en hospitales directamente. Acá lo tenemos juntos con su estetoscópico mágico y está bastante buena la habilidad de poder hablar con los muñecos, de poder hablar con... Es más o menos como lo que tenía Doctor Doolittle que podía hablar directamente con los animales. Si no conocen al Doctor Doolittle, que viene de una saga de libros para chicos infantiles, pueden conocerlo a través de las películas de Eddie Murphy. Bastante entretenido también. Después tenemos otra donde está o está ahí con una muñequita rubia, una muñequita rubia que tiene pequitas en la cara, capaz tiene viruela, capaz tiene varicela o capaz solamente tiene un poquito de salpullido por el calor. Recuerden que el sol también te puede dar un poquito de salpullido si tenés la piel un poquito suave o sensible a la luz y después tenemos a la mamá por lo visto tiene una mamá que también es doctora y por eso ella también quiere ser doctora Un, es, una, es una especie de cargo hereditario, bastante bien después tenemos ah bueno ahí lo está ahí lo está escuchando los latidos del pobre perrito del pole muñeco perrito para poder curarlo vamos a ver Buenas cartas. Y si, sí, puedes jugar entonces fácilmente con las esquinas. Con piedra, papel o tijera. Puedes jugar con los números de abajo. Como si fuesen dados. O con los super números de ataque y de energía. Que son tremendos. Se rezarpan ahí. Vamos por el siguiente sobrecito. Que acá también tenemos otra imagen bastante linda. Y vamos a ver. A veces, si te paseas por un chino mercado, seguramente te puedes, un chino bazar mejor dicho, te puedes conseguir diferentes tipos de colecciones, como abrimos el de Violeta, también nos conseguimos este, pueden salir cualquier otra de cantantes, eso también, de cantantes pueden salir colecciones de cartas chinas. Y la que nos encontramos acá es otra vez con su dragoncito, pasándole el estetoscopio. El estetoscopio.. Acá uno con un corazón, un corazón con patas Tiene un amigo corazón con patas Volvemos a tener la primer repetida La primera repetida de esta tanda es la Doctora Im En su patiecito, re tranquilo, todo verde Seguido nuevamente de ella con su amigo en bicicleta Con el pingüino Con bueno el dragón y la ovejas que están brillando por alguna razón Capaz este dragón tiene poderes mágicos Ahí jugando con su amiga ovejita oh, de tutú Y ahí bueno, en su casita. En su casita con... Tiene un muñeco Jack. Tiene un muñeco Jack. ¿Vieron de esos que salen de las cajas? En su mano. Vamos por el siguiente sobre. Y solamente falta este y otro más. Y ya con estos Con esta tanda de cartas. Con estos cinco sobres. Ya tenemos un masito para armar. Bueno, tenemos entonces a la hipopótama con el muñeco de nieve. Tiene 6 de dados tipo tijera la tenemos ahí, la dragoncita y la ovejita juntos con la doctora ¡eh! tiene otra doctora más, una doctora loli tiene una doctora loli con tres dados y tipo palmas y tiene unos 621.300 de energía, terrible carta, tremenda acá tenemos otra carta nueva, la tenemos ahí con orejeras para el frío enfrente de su casa, de su pórtico como le dicen ahí en Estados Unidos Ahí tenemos a su amiguilla también doctora con su mamá o su tía, no lo sé, pero es otra más, otra más de la familia doctora. Y ahí está el primo diciéndole, che, che, che, che, che te cambio esta carta de Neymar por la de Messi y todas las que tengas. El tipo que siempre te cambia las cartas por o alguna trucha, siempre hay varios así. Ahí la tenemos en su consultorio a la doctora en la siguiente cartuli, con el dragoncito viendo la cámara. Y mira tiene una flecha, tiene una flecha, capaz en el show aparecen flechas para cuando te haga preguntas al estilo Dora la Exploradora Y otra foto grupal acá con todos sus amigos, con todos sus amigos, la ovejita tutú. El, bueno, tenemos el hombrecito de nieve con bufanda, clásico que siempre lleva bufanda en los, en los días fríos Y vamos por el último sobrecito, vamos a ver si sale algún muñeco diferente, sale alguna repetida Waps, waps, waps. Y vamos, vamos. A... Ah, mira, una nueva. La tenemos acá con la mamá, dentro de la habitación de la mamá, con el muñequito, con la caja. Con el muñequito ya en su cajita ahí en la mano para poder arreglarlo. Tenemos otras todos posando ahí enfrente de su patiecito, mirando a la nada, pensando con de todo. La tenemos ahí agarrando su equipo, su equipo de doctora para poder atender a los demás. Otra juntito con su ovejita, junto con el dragoncito también. Bastante cool. Vamos por la siguiente donde le está sirviendo de tomar agua. Tomen agua, chicos, porque el agua te va a limpiar todos tus intestinos, el agua te limpia todo el corazón, te limpia el hígado. Y así después cuando tomes Coca-Cola no te va a doler la panza. Si vos decís, che, ¿por qué me duele la panza si tomé mate con Coca-Cola? Bueno, el agua te va a limpiar todas las tuberías que tenés por dentro para que puedas tomar mate con Coca-Cola sin ningún problema. Después tenemos otra donde... ¡Es el mismo dragón! ¡Es el mismo dragón, pero le está pidiendo más agua! ¡Le está pidiendo más agüita! Seguido de la oveja, de ahí también se puso una bufandita junto con el hombre de nieve porque les agarró el frío. Y tenemos acá un muñeco pescado, un, pe un pescado ahí al lado de ellos. Y por último, la última carta... Eh jeje, medio raro, el dragón está tirando un montón de brillos, un montón de brillos mágicos a la doctora. Tiene poder este dragón. O oh, oh, capaz O oh, capaz, capaz, capaz, el dragón no existía y era solamente parte de su imaginación. Uh, bueno, entonces estas cartas ya armamos un masito completo completo con 5 sobrecitos de nuestra doctora juguetes para poder jugar en cualquier momento con amigos o con quien quieras directamente al piedra papel tijeras, a quien tiene el número más alto de dados o con los números enormes que tienen de defensa, de ataque y de energía. Somos RS Cine, esperamos que esto te haya entretenido, te haya gustado, te haya hecho pasar el rato, te haya hecho pensar cómo armar un mazo rápido con estos sobres, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte del canal, y no te pierdas todos los especiales que puedan salir sobre el mundial, porque vamos a estar viviendo a full, siempre derechito al vicio.